Érase un alguien a un celular pegado. Érase un estar enajenado. Conectado el alguien a un happening imperfecto Que lo lleva al olvido del pasado. Levita el futuro imaginado y lo colma de un presente alucinado. Inocente ante el riesgo y ante las amenazas ciego. Ahora, la humanidad toda esclava de un ícono sonriente que imperativo la tiene asida a su virtual diente. Y tras el diente se esconde tenebro agente en busca sin final de una cifra exponencial.